¿Cuántas sacaste? Me iba a ser cinco, pero tres se me escaparon. Ah, pero mucho, pi mucho pique. Muchos sí. piques. Con la coreana estás, ¿no? La eh, línea coreana. La coreana igual la masa que probamos nosotros. La del harinado la vendemos nosotros. ¿Es dulce o..? Eh, no, picante. Picante. Bueno gente, hay pesca de sábalo, vamos a armar la, la carnada, ya viene lista para usar, espectacular GRA Harinados, con sabor vainilla y hay también de chocolate. Ahora la armamos en la coreana, la vamos a hacer con agua del lugar y le agregamos un poquito de azúcar. Vamos a armar el harinado con un poco de azúcar y harina para que ligue y un poco de agua del lugar. Bueno esta ya la preparamos, la ponemos en el resorte y ahora ponemos los anzuelos y ya está. GR harina, muy fácil, eh wow. <ríe> qué lindo con esa cañita. Una espectacular. Ya cuatro más, mira cómo se dobla, qué lindo. Es grande. ¿eh? ¿Por qué? ¿Dónde ah, está el copo? Sí, otro más Sí, otro más, agarró ¿Cómo están? ¿eh? No ¿Qué te a vale, va a Yo me como 15, ya me quedo, ¿eh? yo creo que. Yo 5 con esto, sí.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 Lo que vamos a mostrarle ahora es un poco de lo que es chalecos Calles de niño, por ejemplo En este caso es un chaleco de la marca Aquafloat El modelo Profish Viene con tres tiras Con un cinturón que pasa por debajo de la entrepierna Para que el chaleco no se levante Con un cuello Para que si el niño se va con la cabeza hacia atrás Siga con la cabeza a flote El clásico poncho Que es sí o sí obligatorio Es el único chaleco obligatorio homologado por prefectura Este es un modelo de kayak es un chaleco que tiene material de flotación en el pecho, en la espalda y en los costados, como verán, es totalmente abierto para tener buena libertad. En la remada, ya de adulto, con más tiras, algunos son para moto de agua, para jet ski, desde el talle 3 de adulto hasta el talle 16, que el talle 6 es bastante amplio, así que tenemos para todas las, las, las edades, todos los tamaños.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 www.launionpesca.com.ar se lo vi a Bati de tierra harinado, que me dio el harinado espectacular, sábado con harinado acá en la costa es caña caña la foto Qué lindo como estaba picando, el lado está picando ahora Mira, mira, eso está firme, eh, quedó, quedó vamos vamos dale vos, dale vos querés sacarlo? No, no, agarró los caña entera Picó una y después picó la otra Ay, se te fue ahí Tenía mal enganchado Uh, no a ver, a ver si lo podemos ver. Ahí está. No eh, es sí, pero para la cañita esa sí. es suficiente. Mirá. mira Es la cañita como trabaja. Oh, qué lindo. ¿Eh? Pero, no. ¿El rey de copa? Te vas a tener que arriesgar. Lo sacaste nomás haga bien. Se me dio. Qué grande. Eh. Aviano, con GR harinado. También a ver, lo a vemos pene. de frente. ¿De ahí? Ah, de frente. Sábado. Buena pesca acá en el Parque de la Niña. Gratis. Sí. Lo volvemos. ¿eh? Ahí vamos. No tengo cojo, así lo tengo que así. No a... sí. Y sí. ¿Tengo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 Ahí. Sí. muy muy cómodas de muy buena calidad con garantía y lo bueno esta misma no te conteste la tenemos acá puedes observar en otro color en caño de acero para aquellos que la van a usar solamente en una quinta en, un, en su domicilio así que esperamos su consulta como siempre envíos a todo el país miren este combo de spinning caña shimano venga de grafito en dos tramos de 2 metros 10 pasáis auto para multifilamento mango de corcho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 Parece que no. <risa> Ramón, mientras yo lo entretengo, sacale la masa. Con esta <risa> caña es un poco más. Y esta ya es un poquito más rígida, pero igual, ¿eh? está trabajando. A ver, vamos a buscarlo, a ver si lo vemos. Ahí está, acá lo estamos viendo. Vas a bajar de vuelta. Ah, pescó enseguida Estamos Muy linda pesca, Gaby ¿eh? ¿eh? Hay que venir, Mario ¿eh? ¿Viste que te dije que tenés que venir? Sí. Anoche, ¿qué te dije? Estamos Y los sábados y acá están. Vamos, eh vamos. Lastimosamente lo devolvemos así Por no tener co...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 Comunicate al 22 13 55 11 78 Facebook e Instagram Nico Queen. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de posada Los Seibos. Disponen de departamentos totalmente equipados. Y también te ofrece salidas en lanchas tracker celular de contacto 3777 479 Excursiones de pesca embarcado de Hernán Fiorentini. Te ofrece salidas de pesca a Esquina, Corrientes y La Zona, Concordia, Entre Ríos. Celular de contacto 3382 447311.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 saliendo Bueno, vamos oh, a ver que se pesca hoy Estamos con otro pescadito A verlo. Eh, lindo el pescadito Listo, Ahora lo subimos Venga, lindo bagre Bueno, venimos con un bagrecito Ahí no más, ahí no más, ahí no más A ver, mostralo Opa, que bagre Mamá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 Oski con un bagre ahí, mirá ya, mirá allá levantalo, levantalo el gachino, ¿eh? mira que bagre, mirá que bagre, mira que bagre, qué bueno ese, a ver Oski, impresionante, ahí lo levantamos, ahí lo levantamos, espera, espera, espera que te lleva la caña, para, para, para, para. ahí lo levantamos, Oski, aguantame, aguantame que agarro el de ariel, bueno gente, frío la plata, nada más que decir, miren qué pescado. viene a full eh, hoy, eh. A ver, Oscar. Muestre, muestre, muestre, muestre. vamos se ver la cañita, a ver. No, no quiere, no quiere saber nada ese, eh. Ahí está. Sí, no, bueno, ahora sacamos la foto. Bien, para clavar un, un madrecito. Mostralo, vale A ver qué es. ¡Apa! Eh, hermoso, hermoso. Ahí estamos con Oscarcito con el. con el babrecito. A ver cómo se dobla la carita. No importa, no importa, no importa, no importa. Ahí viene el babrecito. Ahora lo levantamos. Bueno, a ver, va vale a ahí, va vale allá, estamos a full, a full, gente, va vale a ahí, ya la caña, Cuche, cuche, coche coche coche coche quién carne, que lleva caña esa caña, caña esa caña, por favor. No, no, no, no, no, no, no, no.